Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de que ahora estés escuchando este video. Bueno, yo sí estoy siempre igual vestido, porque los grabo todos en un mismo día. Casa 3 en los 12 signos. Vamos con la Casa 3. Aries, dinámicos, expresivos y temerarios. Eh, casa 3 en Tauro. Constantes, estables y concreciones, casa 3 en Géminis, locuaces, discontinuidad, intelectualidad, casa 3 en Cáncer, intuitivos, sentimentales, influenciables, casa 3 en Leo, altivos, reconocimiento, dominación, casa 3 en Virgo, investigador, analítico y restrictivo. Casa 3 en Libra, litigiosos, idealistas, equilibrados. Casa 3 en Escorpio, misteriosos, esotéricos y distantes. Casa 3 en Sagitarios, alegres, futuristas, dispersos. Casa 3 en Capricornio, constructivos, realistas y prudentes. Casa 3 en Acuario, humanistas, ilustrados y emancipados. Casa 3 en Piscis, sensibles, impresionables y místicos. Y con esto recorrimos con la Casa 3 los 12 signos del Zodíaco. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Con qué? Con Casa 4 en los 12 signos. Chao, hasta mañana. <música>